Una sede, un local, es una herramienta fundamental que tiene que tener algunos elementos principales, ¿no? Voy a mencionar algunos de ellos. El primero de todos es que la sede tiene que, que ser un elemento, un punto de emisión de nuestras políticas, un punto donde desde aquí mandemos a la ciudadanía, al pueblo de ese Estado, cuál es nuestra política, cuáles son nuestras propuestas para mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas pero no solamente tiene que ser un punto de emisión, también tiene que ser un punto de recepción. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que escuchar a la gente, tenemos que escuchar sus propuestas, tenemos que escuchar sus necesidades para incorporarlas también en la elaboración de, nuestro, de nuestras propuestas políticas. Nosotras y Nosotros no somos ajenos a la ciudadanía. Tenemos que impregnarnos también de las necesidades que tiene la gente, por tanto, la sede tiene que ser un espacio de emisión y de recogida de propuestas. Este es un elemento fundamental que nos ata también y nos une a la ciudadanía, pero también tiene que ser un elemento de participación ciudadana. La participación es un elemento troncal de nuestra política de nicha. la participación ciudadana, la participación en una democracia participativa, no en una democracia representativa, que nos permite solamente votar cada cuatro años, pero luego no quieren que participemos y ni siquiera cumplen los programas de las urnas. Por tanto, nosotros defendemos la participación porque queremos queremos participar de todos aquellos asuntos públicos que nos atañen a nuestra vida. Y por tanto, este también es un elemento troncal. Queremos también que la democracia no solamente entre, entre eh, en nuestras casas, sino que la democracia también entre en las empresas. En estos momentos la democracia se queda en las puertas de las empresas. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras somos el elemento fundamental para crear riqueza, pero ese paso también tenemos que dar. ¿Sí?